Hola, yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os vengo a hablar en este vídeo de cómo va a ser mi sorteo de 500 suscriptores. Bueno, llevo varios vídeos viendo algún comentario de, oye Jairo, ¿para cuándo va a ser el sorteo? ¿Cómo vas a hacer el sorteo? Eh, ¿Puedo participar? Bueno, en fin, eh, creo que os debí un vídeo diciendo eh, que va, cómo va a ir el sorteo y cómo podéis participar en él. Vale. Primeramente, eh, ahora mismo, hoy tenía 487 suscriptores, solo me faltan 13 para llegar a 500. Por lo tanto, cuando llegue a 500, desbloquearé el sorteo y lo activaré, ¿vale? ¿Cómo podréis participar? Pues subir un vídeo diciendo cómo. Lo más seguro es que utilice una app, app sorteos, para elegir entre los comentarios que me hagan en ese vídeo quién sería el ganador. El sorteo va a ser solo en ámbito, de ámbito nacional, es decir, en España. Eh, Supongo que también pondré un hashtag que sería Sorteo 500 Jairo y comprobaré que el comentario ganador esté suscrito tanto a mi canal de YouTube como a mi Twitter. ¿Y qué habrá en este sorteo? Pues en este sorteo, a lo largo de mis vídeos anteriores, he ido eh, en cada vídeo diciendo qué tipo de regalo entrará en el sorteo. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar los 13 regalos definitivos que entrarán en el sorteo y que el ganador se llevará. Vamos allá, en el sorteo entrará. Una mascarilla FFP2 Tres libretas para, de notas, para que podáis anotar todo lo que, lo que os da gana Un juego Sexy Drinking Party, para jugar con los amigos y para que os hinchéis a beber chupitos Un tarjetero eh, de la Leop, el cuerpo me pide fiesta, súper útil Un juego de cartas de, de bailar, ¿vale? Imitando gestos de baile unas luces LED decorativas para el interior. Un pulgar falso para hacer magia. Un bolígrafo multicolor. Un antifaz de la Leop para que cuando vayáis a dormir nadie os moleste. Un pimbal gigante. Un LED para decorar eh, botellas. Una pluma de Slytherin, de Harry Potter. Y por último, creo que el regalo más top de este sorteo es un anillo de luz, selfie para tu móvil, para que puedas grabar tus vídeos de YouTube. Y bueno, yo creo que con esto ya tendréis un poquitillo más claro que cuando lleguen los 500 suscriptores, prepararé un sorteo de ámbito nacional en España y con esos 13 regalos. Aparte, eh, creo que poco más que decir, este es un vídeo muy cortito, solamente un vídeo de información. Esta semana tengo preparado... Pensado subir un vídeo de recetas y posiblemente la semana que viene con San Valentín voy a ver si puedo tangar a Majo un poquitillo y hacemos un vídeo juntos, un tarde de San Valentín, a ver qué opina ella, ¿vale? Y ya por último y como siempre, en el final de mis vídeos sabéis que siempre recomiendo un canal, ¿vale? En este vídeo quiero recomendar un canal nuevo que ha nacido hace poco. Va a ser un canal de, de tipo podcast y tiene muy buena pinta el canal se llama Cámara no me agüito. y es de, de mi amiga mexicana Daphne, por favor, Izael, darle amor y si podéis suscribiros que no os va a defraudar eh, yo he escuchado, bueno, he podido ver el primer vídeo de explicando quiénes son cómo son y son tres muchachas de una personalidad arrolladora que os va a encantar, así que nada os recomiendo ese canal y si vais a él decir que vais de mi parte, y nada esta semana doble vídeo, el miércoles subí una receta para que lo sepáis. Así que adiós, os quiero mucho. Suscribiros, darle like y recordar: cuando llega a los 500, sorteazo, por favor. que quiero llegar a los 500 una maldita vez?